En el día, en la noche, en el cielo a través, tu mirada, tu inocencia nacen. Que sopla, encuentra en tu piel Suave y tibio, terciopelo, hecho mujer No encuentro las palabras que puedan describir Todo lo que eres, lo que logras en mí tu pelo tus caderas también tus ojos tus labios y lo cae entre tus cielos